Buenos días de Juan Pablo, el día de hoy voy a hacer cuatro ejercicios únicos para personas únicas como tú ¿Cuál es mi objetivo? Que tú mejores tu calidad de vida Con estos ejercicios vas a mejorar tu, tu confort, tu, vas a, te vas a sentir más cómodo No solo cómodo, vas a estar siempre más seguro de ti Y si tú eres una persona que no tiene tiempo para la actividad física ¿Qué mejor que hacer estos cuatro ejercicios? que te ayudarán a estar bien porque te digo una cosa la salud es belleza y la, y la belleza es salud por eso estos cuatro ejercicios únicos para personas eh, únicas como tú te ayudarán a estar mucho mejor ¿Qué vamos a hacer vamos a saltar dos minutos de dos a tres minutos la cuerda después vamos a hacer eh, vamos a hacer plan vamos a hacer un ejercicio para el abdomen después de este ejercicio el abdomen vamos a pasar con Vamos a pasar con un trabajo de pierna y de glúteo, vamos a hacer de, 2, de 12 a 15 repeticiones y por último vamos a terminar con un ejercicio de, de, de flexiones o push push-ups que te van a ayudar para el bíceps aunque para el pecho. Yo te recomiendo estos ejercicios que te van a servir, te vas a sentir más cómodo, más seguro, te va a dar más tranquilidad y sobre todo mucha salud. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad, así le enviamos la información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física, física, porque con la salud no se juega, muevo los brazos, cruzo, abajo, arriba, vamos a mover los hombros a, a atrás, ahora hacia adelante, arriba, abajo, perfecto, muevo los pies, muevo los pies, muevo, muevo, muevo, muevo, voy a cruzar y voy a bajar lentamente, lentamente me voy a quedar, voy a contar 10 a 20 segundos, cambia, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto, vamos a saltar, eh, como dije primeramente, la cuerda de 2 a 3 minutos, tú lo vas a hacer lentamente, lo importante, que tú escuche el lenguaje de tu cuerpo, tú no compites conmigo, tú compites contigo mismo, vamos a iniciar, vamos a iniciar, Voy a poner mi cronómetro que nos da la señal. Vamos a saltar dos minutos la cuerda, dos minuticos, dos minuticos eh, Vamos a poner aquí. Ok, ok, se va, se va. Dos minutos, dos minutitos la cuerda, dos minuticos, dos minutos. Lentamente, lentamente, no te preocupes. Si te equivoca no te preocupes, no te preocupes. Es normal equivocarte, es normal equivocarte cuando uno está iniciando. Ya yo salto la cuerda más o menos, pero también me equivoco. ¿Por qué me emociono? <ríe> vago con todo, lentamente. Amortigua, amortigua la caída. Punta tu pie. Piensa positivo. Tú eres una persona ganadora. Ganadora que cree que vas adelante. Tú eres una persona única. Continua, continua, continua. Non importa, non importa. Non importa. el cordón pero yo sí digo perdón con Continúa, continua continua oiga terminamos no importa ¿qué pues seguimos vamos a seguir vamos a seguir con con, con plan pausa, hacemos una pequeña pausa, vamos con plan, vamos a hacer de 30 a 45 segundos de resistencia, así trabajamos nuestro bellísimo abdomen, importante, el ejercicio adómico te va a ayudar a estar mucho más confortable, mucho más plano, ok vamos a iniciar. de 30 a 45 segundos, prepárate Lentamente. Ok. Siga de frente. Ok, perfecto, perfecto. Una pequeña pausa. Respiro profundo. Aunque puedo tomar un poquito de agua. Agua. Hidrátate. Hidrátate. Ahora, ¿qué ejercicio seguimos? Vamos a hacer la sentadilla. De 10 a 15 repeticiones. Esta agua está caliente. Pero está buena. Ok. Muy bien. Se va. Pierna. Vamos a hacer. Vamos a hacer 15. 15. Pierna a la cual medí los hombros. Se va, se va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sigue. Sigue de frente, cinco de frente. 1 2 3 4, 5, me quedo, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, una pequeña pausa, voy a terminar con 10 flexiones o 10 velitas, vamos a hacer de 10 a 15 velitas, todo depende de tu estado físico, tú debes iniciar progresivamente, de menos a más, tú no compites conmigo, Tú compites tu compite contesté, contigo mismo. Ok, vamos a iniciar, vamos a hacer 15. 15, 15, 15. Lentamente, abro a igual medida los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ejercicios únicos para personas únicas como tú. Si tú todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete ahora. Todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá. De corazón, Juan Pablo.